Señoras señores, bienvenidos a su casa Bienvenidos a Race Room Spain Aquí estamos, señoras señores um, eh, Bueno Welcome in the Grunning Hall Bienvenidos al Infierno Verde eh, Última carrera de la Handback Trophy Última carrera de este campeonato En un escenario increíble imponente como es El Nürburgring North Life

un circuito maravilloso en un lugar eh, increíble y bueno vamos a dar paso ya a los comentarios hola muy buenas antonio álvarez fran machuca ¿No hey, tocayo, ¿qué dice? <ríe> bueno pues aquí estamos en el circuito de nurburgen-norsleid eh, bueno os lo digo en alemán Willkommen under gruden bienvenidos al infierno verde <ríe>

<risa> bueno, eh, bueno, cómo veis este circuito? Eh, ¿Qué decir? De... Hay tanto que decir de este circuito. Eh, seguramente si no es el circuito más complicado de los que están legalmente operativos a día de hoy en el mundo, eh, tiene que estar entre los dos tres primeros sin duda ninguna, por, por la complejidad, por la

...por la gran diferencia que hay dentro del propio circuito... ...es como si hubiera distintos circuitos, ¿no?... ...tenemos ese primer sector quizás más, eh, más técnico, más, más lento... ...hasta llegar al, al circuito antiguo... Eh, ...luego dentro del circuito antiguo ese sector central... ...después del, de, la, de la primera horquilla en la que el coche se deja ir... ...y se alcanza velocidad velocidades altísimas... ...y luego ese tercer sector justo antes de, de la resta de atrás... ...de la resta de los turistas que...

Que, que es un poco híbrido ¿no? enlazando en curva lenta con curva rápida la famosa curva YouTube muchos cambios de rasante eh, muchos pianos traicioneros muchos pianos obligatorios que luego si te parece bien eh, hablaremos de las particularidades que tiene este trazado si quieres eh, más adelante podemos hacer una cámara on board y explicar un poco eh, todas, la, todas las particularidades las dificultades y los retos que plantea un circuito como este a, a, a nuestros pilotos

bueno, como bien dices, eh, Antonio, va a ser un, un, un auténtico reto. Y bueno, también reto el no pifiarla porque esta qualifying dura 15 minutos. Eh, por suerte pueden cortar en la última curva del GP, de este trazado GP del Nürburgring, y empezar directamente la vuelta cronometrada. Pero no hay margen de error, ¿eh? eh no, como tú dices, un intento. Realmente... Eh...

El, el que no hay margen de error no es ninguna exageración ni ningún eufemismo eh, Incluso tengo dudas de que haya algunos pilotos Que realmente vayan a ir a tope En ese único intento de vuelta de clasificación Puesto que, eh, pienso que Bajo mi punto de vista Puede ser algún piloto eh, Crea que le merece más la pena Dar una vuelta un poco quizá más conservadora Pero no cometer errores puesto que no va a haber más vuelta Entonces, Bueno

pues de momento el primero que ha conseguido llegar más lejos en el North life es Aymar Cano, que acaba de pasar el primer sector. Ahí le vemos con un tiempo de 2.44 en el primer sector. No sé, aquí, bueno, el tiempo por vuelta está más o menos en 8 minutos 10 segundos más o menos. Está el tiempo por vuelta.

Eh, no sé si veremos algún veremos algún loco que baje de 8 minutos, Antonio, ¿tú, ¿tú qué piensas? Sí, sí, creo que sí, creo que sí, creo que es posible que incluso en, en, en prácticas, aunque es cierto que en prácticas... Pues, eh,

al no ser, ni, al no ser eh, oficial, digamos, pues todo el mundo se toma algunas más libertades y se toman un poco de más, más riesgo Pero yo creo que sí, que alguno veremos por debajo de los 8 minutos. Ah. Hay que recordar que esta variante del circuito es un poco eh, particular en, la, en de la T, porque no es la, la configuración mixta que habitualmente vemos en, en algunas competiciones de, de, de, de gt 3 y de resistencia, ¿verdad? Mm, es la variante VLN. ¿verdad? VLN. Es la variante...

gp y luego ya el trazado antiguo eh, de hecho para eh, en 15 minutos efectivamente nada más les da tiempo a los pilotos a marcar un, una vuelta que son 8 minutos está rondando los 8 minutos y pico quizá veamos algún piloto que baje de esos 8 minutos y, y bueno tienen que hacer el truquito de hacer el trazado gp entrar como en pose y ya salir por la recta principal del trazado gp y, y empezar la vuelta válida

Ah, buena solución, la verdad, ¿eh? la que se ha encontrado para poder empezar la vuelta, a mí no se, lo, no se me había ocurrido sí, de... eso, sí. por eso lanzaron. hacer la vuelta lanzada y bueno, al final se ha optado por eso eh, Realmente tienen un solo intento, aunque creo que tienen, disponen de 3, 4 minutos, son, no, son 15 minutos, son...

Disponen de cinco minutitos en los cuales, que si tienen algún problema, pueden abortar vuelta. Y en esos cinco primeros minutos de, de vuelta cronometrada, pueden reiniciar para, para tener otro intento. ¿no? Eh, son 15 minutos, o sea, si son ocho minutos, pues dos minutos de, de trazado GP. Y luego, ya digo, estos cinco minutitos te da un poco de, de vida

que es muy arriesgado, parece formato super pole, el formato que nada más tienes tiempo para marcar un tiempo de vuelta en la clasificación y muy arriesgado para los pilotos Sí, sí, la verdad es que sí, pero es bonito, ¿eh? es bonito porque eh, hay gente que se la juega una vuelta, quizás muchas veces este formato de clasificación libre en el que te administras tus 15-20 minutos como tú creas oportuno y puedes...

Hacer un intento de pista libre, luego haces otro, arriesgas un poco, cometes errores, pero bueno, tienes el colchón de que siempre puedes volver a salir a pista otra vez, pero aquí no, aquí aquí eh, a todo nada. Sí, de todas formas, eh, yo creo que la clasificación en este tipo de carrera, hoy en la ronda final de la Handback Trophy, eh, recordar ronda 10, ha sido un cambio de 10 rondas, bastante largo. Eh,

y yes, son 75 minutos. Eh. Sí que es verdad que en cada ronda han sido 40, pero esta ronda final se decidió hacerlo de 75 minutos. Es eh. una carrera carrera de resistencia en estado puro y la clasificación pasa a un segundo lugar, ya que veremos lo más importante será mantenerse en pista, de carrera de supervivencia, sobre todo con estos coches. Y nada, muy activo el chat de YouTube, por lo que veo. Hugo Fernández nos saluda.

Gigi Jen, eh, también, pilotos que tenemos muchas veces en pista. Nos comenta por aquí eh, Pablo Alasá, saludos al bebé. Exacto, no para, no, no sé. Tiene, tiene el, el radar de, de que cuando hay directo, pues él se pone a traducir para los bebés que estén viendo. Ella se pone a, le gusta, a traducir. Begonia le, le gusta la, le gusta las carreras, yo creo.

Bueno, y de mientras estoy estoy en la onboard de, de Stefano Zanoni, lo he pues lo he pinchado desde el carrusel, justo después del carrusel viene. Yo diría, a mí es la zona mía, mi zona favorita del Norsley, es una zona muy técnica, con, con muchísimas curvas rápidas, medias, eh, hay que andar. No te da un respiro esa zona después del carrusel. Sí, es quizá la parte más complicada también del, del propio circuito y la que más.

Más propensa sea a, a, a cometer errores por, por, por eso porque a veces incluso es complicado identificar las curvas entre sí eh, eh, Y, y ese, ese doble cambio de rasante que, que tenemos entre el, el carrusel y la resta del, de los turistas como yo le llamo ¿no? La resta donde acaban la vuelta, los, los que dan la vuelta en, en, el, en el alquiler del circuito

ese esa esa doble esa doble caída tan pronunciada que tiene el circuito que en algún momento y, y dependiendo de los coches puede provocar una pérdida de control bastante considerable. Sí. Creo que más tiempo se va a ganar o perder dependiendo de los pilotos. Bueno, pues Pero ya tenemos, tenemos los primeros tiempos en en Liza, Mateo Dentela que, que de momento lleva la pole con un 804. Ahora Zanoni también consigue un 801. Se queda un segundo de bajar de esos 8 minutos.

Aymar Cano 810, sí, sí. Juan Ramón Mesa 811, vamos a ver más pilotos por ahí, vemos a Carlos Bell Bello Calero, que parece que va a ser el siguiente en pasar por línea de meta, también le está pasando por ahí creo que es Roberto Gil, vamos sí, a ver, cuidado con Alessandro Berton, Berton, Bertoncini, el piloto de Ballard Racing Team, que viene mejorando los dos primeros sectores, viene en un tiempo de vuelta muy bueno y ahora va a salir a

a la recta principal diría yo, no, pero dónde está? está? encarando el último sector, ahora sector sí, rápido de derecha. Bueno, y lo que veníamos comentando, ¿no? Eh, veamos ahí el primer paso de por línea de meta de los primeros pilotos. Y, a, y quedaban todavía cinco minutos de Quali, esos son los cinco minutos que yo he, más más o menos hemos calculado.

Para saber que tienen ese tiempo para reiniciar, ¿no? Para, pues, si cometen algún error en el primer sector, siempre tienen la posibilidad de retomar la vuelta. Uh -huh. Bueno, ya en está encarando pasando... ya el mini carrusel. ¿eh? Ah, bueno. Perdón, Antonio, ¿qué decías? Alberto, chile acaba de salir del mini carrusel y está encarando la, la, la curva final antes de, de la resta de los turistas, ¿eh?

De y hecho, yo creo de que a la la Alessandro Bertoncini, yo creo que habrá abortado su primera vuelta, seguramente, porque viene bastante retrasado eh, en la pista, ¿no? eh, De esto. Uh -huh. bueno, tiene tres minutos y medio todavía para sí, yo creo que sí termina la vuelta. Sí, pero tienes sí, sí. tiene razón porque eh, Bertoncini salió al circuito GP, eh, empezó la vuelta y en resto de meta volvió a, a boxear.

Exacto, ahí, bueno, ahí le vemos ya en la recta de turistas, ya como decía Antonio, ya te, llegando a esas curvas eh, Tiene que ser un poco complicado, de, después de ir todo el rato ahí con el pie a fondo, encontrar ahí, encontrarte ahí la frenada Tiene que, que pesarte un poco, la verdad Sí, creo, sí, realmente, realmente, yo creo que pilotos del nivel que, que tenemos en, en una carrera como esta, yo creo que

que todos, por cierto, Bertoncini no, no solo baja de los 8, sino que. Mía, tiempazo, wow, empazo, eh, para... ¡Madre mía, qué tiempo! 7.55. Madre mía, presenta sí, sí, su candidatura no para italiano. ganar la carrera hoy. Sí, sí, no ha reventado fue. ahí y, el. Y lo, lo que decíamos antes, eh, ese último sector, Frank, justo después del carrusel, uh -huh. eh, Bertoncini ha llegado al, al carrusel, segundo sector, 1,5 segundos por delante. Ha acabado la vuelta, eh, 4 segundos por delante. Bueno, y creo

una décima y media por detrás. Bueno, pues eh, ahora vamos viendo. Creo que quedan dos coches por llegar. El de Sebastián Fabregat. Ahí lo estamos viendo ya en la recta. También queda por llegar eh, Nuno Miguel que creo que está. Uf, no creo que llegue. Está ahora mismo llegando al carrusel según el mapa. Eh, vamos a ver si el tag más funciona. Eh, me parece que no. Nuno sí. Miguel ahora, creo sí. que ha cortado. Uh, pues parece que ha pues, cortado. Bueno

brutal la mínima diferencia que hay entre los dos pilotos italianos alessandro bertoncini y fabiano cremachi han marcado exactamente la, el mismo tiempo 756 eh, mínima diferencia en décimas lo cual en un circuito tan tan largo como, de, como es este de north life eh, de 8 minutos esa mínima diferencia vamos en otro en otro circuito de dos minutos es eh, traducido gracias. la misma el mismo tiempo de vuelta eh, bueno pues

bueno, pues ya podemos hacer un repaso, aunque vemos a Bertoncini, que parece que uh, seguramente habrá salido con carga de carrera para practicar un poco. Eh, bueno, pole para Bertoncini, segundo será Fabiano Kemaski, tercero Stefano Zanoni, va a ser el piloto italiano que es ya matemáticamente campeón de esta Hamburg Trophy, ha ganado el torneo. Cuarto, sorprendente, ahí le vamos a tener en la cuarta posición Antonio Torrente, el piloto...

Español, primer el primer piloto español, español que que la de los españoles, sí. por así decirlo, porque va no sí. <risa> sí. bueno, de Otro habitual de la jamba, que es tela ahí en quinto lugar, Ezequiel terminando el piloto argentino en sexto, eh, Mateo Dentela, el piloto de RHI Racing Real Italia, saldrá en séptimo, Roberto Gil de tiene el octavo, Cristian Valselli el noveno, Andrés Bauer el décimo

y bueno y también estoy viendo que hay bastantes pilotos que no han marcado vuelta debido al trazado tan bueno. tan complicado en eh, uno miguel josé lópez Geto de alfonso cachón y antonio aguilar han tenido problemas en la clase bueno pues ahí vemos ahí los vemos eh, bueno Geto de tronas que se supone que tendrá más ritmo que los que han marcado tiempo ahí detrás vamos a ver tendrá que intentar marcarse remontada imaginamos que habrá aprendido de

de la carrera de de, Sacher, de Sacher en donde no tuvo mucha paciencia y le costó muchos muchos incidentes sí, sí totalmente de bueno lo, recuerdo que lo comentábamos carrera paralela a la suya con la de con la de Pedro magalláes pero pero la, a diferencia de, de que el, el piloto brasileño pues mantuvo la calma en algunos momentos supo sacrificar algunas vueltas por detrás de coches más lentos a cambio de realizar adelantamientos verdaderamente limpios y, y, y seguros

o sea que, que en ese caso Gentrónes pues quizá la impaciencia le sí además esta, esta carrera va a penalizar mucho más eso eh, North life es un circuito que durante 75 minutos va a tener que estar a... con una concentración máxima y bueno me gustaría eh, nombrar a los pilotos que me quedan en el top 10 perdón eh, Aymar Cano y Juan Ramón Mesas eh, top de eh, P11 y P12 para los pilotos de Sin Racing Clavas

eh, Modest Games, eh, el artífice de este campeonato y el artífice del creador del de, de, cambio secuencial, eh, la, el Handback, eh, saldrá en P13, Sebastián Fabregat en eh, P14, Sebastián Res, piloto de VRG en P15, y Carlos Bello Calero, otro piloto que sí ha marcado tiempo en P16. Bueno, pues si me permite, esperan, vamos a dar un repaso

a la clasificación general de este campeonato eh, ahí va, vamos a ver me parece que eh, epa, ahora a ver hay que perdonarle del fallo bueno pues ahí tenéis la clasificación general de este campeonato a falta de una carrera Stefano fanoni ya sabéis campeón 486 puntos le saca 100 puntos a Mateo Ventela que es el segundo y que va a tener eh,

Hoy la lucha por ese segundo puesto contra Sebas carnes que está a tres puntos, y Margatel, que lo tiene a 6 También tiene a 13 puntos al italiano Fabiano Kemaski. Y con 371 a Imarca, no va a estar ahí la cosa para luchar por esa segunda posición. ¿eh? Va a estar, va a estar sí, duro. ¿eh? Muy reñida esa segunda posición. Hay bastantes pilotos, eh, matemáticamente, cinco o seis pilotos, creo

y bueno independientemente de las posiciones en la clasificación general eh, recordar que este campeonato eh, tiene el premio que tiene es, es un sorteo entre los cinco pilotos más limpios de a lo largo de las 10 rondas vale o sea que eh, bonifica a los pilotos que han sido limpios a lo largo del campeonato eh, a, eh, independientemente de las posiciones la tabla general bueno

al final el piloto rápido y el piloto, los pilotos que están en el podio se llevan el reconocimiento de, de esas buenas posiciones, pero también queremos motivar a los pilotos que sean limpios en pista y, y qué mejor manera que ofreciendo un premio. una bueno, buena iniciativa, la verdad. Bueno y, y también premio eh... que se hace mediante el sorteo, eh, yo creo que se retransmitirá como siempre se ha hecho y.

Y nada, en sorteo con una ruleta eh, mediante una web que nos permite hacer un sorteo digital. Uh -huh. y, y nada, y de entre esos cinco pilotos, pues, pues nada, pues esperemos que se lo lleve cualquiera, bueno. Ahora <ríe> es que buen premio, buen premio. Bueno, pues señores, agárrense que viene lo bueno, porque va a empezar ya la carrera, 40 segundos en el garaje, ya todos los coches colocándose.

En la línea de salida, vamos a ver qué. Hay... No sé si os, si os animáis a hacer una porra. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis? Eh, yo creo que Bertoncini o su el, el compatriota que quedaba en P2, no, no recuerdo nada. El Kemaski, ¿no? Su nombre, pero, eh, exacto. El Kemaski, yo creo que son los pilotos con más ritmo, con diferencia. Bueno, pues yo a punto de empezar. Por, por mi amigo Torrente, a ver si consiguiera meterse ahí en el podio y, y nada.

Bueno, pues comienza ya la carrera. Ahí vemos a todos los pilotos saliendo. De momento parece que buena salida de Bertolchín, también de Kemaski. más o sea, ¿no? que también vaya a paralelo con Kemaski. Llegan a la primera curva. Precioso plano el que tenemos ahí de esa primera curva, esa sí. primera horquilla que limpia la salida. No ha habido apenas toques. Vemos también terminando. Pre precioso plano, efectivamente

y Muy buena parrilla, ¿eh? a pesar de que ha bajado la participación en estas últimas rondas, eh, bastante buena parrilla. Exacto. Yo creo que es más cómodo para rodar también para todos los pilotos. Sí, exacto. Eh, eh, muchas veces, eh, normalmente entre 20 y 25 coches, suele ser una, una cantidad cómoda, la verdad. Eh, aunque vamos, eh, también se han visto parrillas de 30 pilotos en donde, bueno, también las salidas han sido super limpias y.

Y ya lo demás ha sido más lance de carrera o que te sales o bueno, yo Pero vamos. Me gustaría remarcar la impresionantemente limpia la primera... ¿Sí? O sea, la primera curva. Yo creo que no ha habido ni siquiera un off-track muy mentalizado en los pilotos de que es una carrera de resistencia. Son 75 minutos y es tontería arriesgar en esta primera vuelta con los neumáticos fríos, están... el depósito está cargado, todos los pilotos están juntos.

Y en este trazado tan, tan sumamente complicado. Bueno, pues.. Mencionar me la, la, la, la apuesta de Carlos Bello Calero por el neumático duro. Eh, esperemos que le salga bien, pero creo que puede ser de los pilotos que peor lo pase eh, en, el, en el circuito, en el, en el circuito antiguo, ¿no? En el ring, porque eh, sabemos que a veces es complicado mantener la temperatura de los neumáticos en esa. Uy, uy pues. Bueno, es bueno, ahí le vemos que se acaba de salir de pista, le estaba presionando por ahí Juan Ramón Mesas y.

Y ha perdido posición, creo que también con Andrés Bauer y también estaba ahí siendo presionado por el piloto español, eh, le vemos ahora ahí en pantalla, llegando a una zona que, que llega, que es muy técnica, ahí hay un. Uy, ¡Uy! Se sale, bueno, se choca con el muro, como decía Antonio, problemas. Y llega a esa zona que, que es ahí donde hay un saltito, una curva rápidamente, nada más el cambio de gastante a la derecha y donde es muy fácil perder el control del coche. Va a sufrir, va a sufrir creo Carlos. Eh, esperemos que sepa.

Eh, ser conservador en estas primeras vueltas, porque eh, si sale con neumático duro, entiendo que irá en una estrategia completamente diferente al, a los compañeros y, y, y que, que su lucha no debería ser por posición ahora, sino por mantener un ritmo competitivo y perder el, el menor tiempo posible. Sí, yo sigo pensando que al final es carrera de resistencia es carrera de supervivencia, mantenerse en pista y casi.

Más importante que los tiempos, a ver, dentro de unos tiempos aceptables, pero. Pero puede ser rapidísimo a una sola vuelta. Que si tienes un off-track y te cargas el coche va, te va a penalizar mucho en tiempo. Claro. Sí, sí, totalmente. Recordamos.

Bueno, todos los años, ¿no? Los que somos seguidores del de, de, de Adam Master de, de, de resistencia el, Ese campeonato alemán de, de resistencia en GT3 multicategoría eh, Todos los años hace una parada en el circuito del North Life Con sus 24 horas de Nürburgring eh, y, y, y, y todos los años vemos la situación eh, que, dolorosa De ese piloto que comete un error justo cuando pasa por boxes Primera curva

y se tiene, que, se tiene que comer 25 kilómetros de circuito con un pinchazo o 25 kilómetros de circuito con, con, con, con el morro destrozado, con el alerón trasero eh, tocado, con la suspensión dañada y, y, y duele, ¿eh? duele bastante de tener que hacer un, una ruta tan larga para volver a boxes con, con un coche que, que, que no te permite pasar de 120 a 130.

Bueno pues vamos a ver, nos vamos de momento a la lucha por el P 9 en donde está Aymar Cano en la novena posición, tiene detrás a Christian Balcelli, a Moves Games y a Andrés Bauer. Estamos viendo desde el plano de helicóptero así muy muy porque bueno en antiguamente como no había tantas cámaras, pues muchas veces era había planos en helicóptero, así que no, he decidido quedarme así como con un plano aéreo, a ver qué tal que queda chulo

es que yo creo que bueno no sé mientras te lo permita si sí puedes aprovechar el plano aéreo de hecho como siempre digo para eso alquilamos el helicóptero que <ríe> cuesta una, cuesta un pato, una mala de... bueno bueno bueno, el... bueno y vamos a ver por qué Moves hoy... game está ahí tratando de levantar a balceli y bueno qué buena pasada le ha hecho ahora eh, bueno Moves a aquí está en qué bonito acaba de hacerle la pasada

bueno, bueno, bueno, ahí vemos. Y bueno, se pierde un momento el plano del helicóptero, así que vamos a dejarle que, que vuelva a ponerse en posición. Ahí vemos. Sí, eso te comentaba que, que al haber, al estar metido en un bosque, el, el trazado de North live eh, está rodeado de árboles y el plano aéreo, la vista cenital, muchas veces no te aprecia, no, no se puede apreciar bien los, los pilotos, no los, los coches vistos.

Bueno, pues ahí estoy. Eh, bueno, tengo puesta la repetición. Hemos visto el adelantamiento de Modest a, al italiano valselli eh, y, y que sigue ahí el grupo de Aymar Cano, Modest, eh, valselli y Andrés Bauer. Vamos a seguir un poquito. Vamos a dar un saltito adelante porque vemos también a Antonio Torrente. Bueno, no, mejor dicho, a Marcatel, que tiene detrás a dos auténticas bestias. A Ezequiel terminando de Virtual Racing girona y a Roberto Gil

el Pan Racers Team Están ahí peleando por arrebatarle esa quinta posición a Mar de momento buena carrera de torrente y de Gatel eh, dos pilotos que, que estuvieron en mi etapa inicial en a fondo estuvieron compartir pista con ellos la, mis primeras carreras virtuales así que tengo muy buenos recuerdos con ellos y ahí están ya llegando eh, a esa claro. zona técnica

que sabemos de buena mano que le encanta este trazado, estos coches, estos GT2, estos GTR2, les le entusiasman y yo espero que tenga buena carrera y Antonio Torrente que no ha tenido suerte en este campeonato, ha faltado también muchas citas y nada, que tenga una buena carrera, a ver si pudiera luchar por ese podio y si no, pues que tenga la mejor posición posible. Seguramente, bueno, volvemos atrás porque vemos ahora a que está...

Eh, Acuciando a hay Ima, a pero no puede despegar la vista de los retrovisores porque también tiene detrás a Valselli y a Bauer. Barcelli. Ah, vale, no. Eh, modest Games tiene a Cristian barceli justo pegado, del piloto italiano, ¿no? Sí, sí. Y, y detrás está Andrés Bauer y, también. Y, y bueno, y Bauer, claro, Bauer también sí tienen aquí un... cuatro pilotos aquí. Bueno, bueno.

Está, está la cosa bueno carrera. bueno bueno bueno mira mira que, que se está Cuidado, este, se, está que se Bauer. Bauer que se va a hacer una Viene, rebufo se sale del rebufo Bauer le va a perjudicar eso a ver si consiguiera meterse ahí entre algún coche no se no va no a nuevamente va a tener dinero, ventaja Modes me parece ante el ahí, ahí, ahí la ha encontrado Bauer el rebufo y el hueco y se ha metido se ha lanzado en la el interior tiene el interior Modes bueno bueno fácil, bueno ya, ya lo que he hecho

y creo que creo que va a es posible que entre también ¿eh? Ojo porque bueno, la que va a entre el césped. contra el muro de ese que terminando la posición creo y espero que no tenga muchos daños vaya una pega para Ezequiel terminando porque estaba impresionando pero creo que adelantaba Gatel estaba quinto y bueno ahora terminando está quinto eh, el piloto argentino de virtual racing girona

está ahí peleando de momento por esa quinta posición tratando de alcanzar a antonio torrente lo tiene a un segundo y medio de momento eh, primera vuelta y eh, no se ven muchas diferencias grandes se ve eh, hay ahora mismo medio segundo entre bertoncini y Kemaski vamos a irnos ahí porque están todavía en la zona del jefe ya subiendo a, a volver hacia el no

y parece que la ventaja más grande que estoy viendo es la de, de Juan Ramón Mesa sobre José López, cinco segundos ahora mismo. Mm, ahí vemos como yo creo, creo de verdad que, que, que tanto Cremas que como Bertancini eh, van, van a acabar por romper el grupo, tampoco creo que les interese eh, tirar demasiado fuerte, porque lo, lo comentaba antes Frank, es una carrera de resistencia y lo importante es no cometer errores, no no quedarte fuera de carrera por, por un incidente o por un, o por un error eh, evitable

pero pero creo que creo que son los pilotos capaces de mantener un ritmo más, más constante. Estoy ahora mismo en el onboard de, de Bertoncini. creo que quizás si, Francis si te parece eh, podría ser interesante seguir una cámara onboard de este primer sector en el en el Ring. Perfecto. En el Perfecto. <risas> Esta, este, este primer sector eh, eh, y seguramente si tenemos oportunidad de ver algún onboard más eh,

el, el North Life, la parte antigua, tiene, tiene una particularidad con, lo, con el tema de los pianos Y es que no existen los pianos optativos Es decir, hay pianos que no los puedes tocar y hay pianos que obligatoriamente tienes que atacar con todo eh, Hemos visto en la primera zona que lo, los pianos más verticales son los que tienes que evitar completamente Porque afectan muy negativamente al paso por curva y afectan muy negativamente al, al, al, a la dinámica del coche Se te descoloca completamente, se levanta, se descuadra, lo puedes perder de atrás

y, y, y luego tiene este, este piano, por ejemplo, en la zona rápida, es no, que hay que evitar a toda costa, pero luego hay zonas en las que, en las que obligatoriamente tienes que atacar el piano si quieres sacar un, un tiempo de vuelta eh, competitivo. Ahora, ahora justo nos estamos acercando al, a la zona de Adenauer Frost, que es al final de la, de, de, de la subida que tendremos ahora aquí más adelante.

En la, que, en, en la que hemos visto, bueno quien no ha visto una recopilación de vídeos de YouTube De pilotos comiéndose el Césped porque se pasan de frenada? ¿no? Exacto esta, esta parte de, Ahora, este es uno de los pianos Que normalmente hay que atacar mucho Aquí los pilotos suelen intentar quedarse pegados A la parte izquierda y entrar muy tarde en esta curva Muy tarde, atacar este piano De la derecha, que vemos que Bertoncini No no está no está haciendo mucho uso de ella Y Intentar salir rápido de, de este, este tipo de piano Más de ladrillo, más tu,

Piano que realmente no, no tiene elevación por encima del circuito en este MEDLA te puede dar mucho tiempo por vuelta, la verdad. Bueno, pues, pues la gente está flipando, Fran. La gente está flipando con las repeticiones, la verdad. Eh, yo se lo he comentado también por el chat que normalmente no se ven muchas repeticiones en retransmisiones de Red Room, <risa> por no decir, no sé, yo creo que nunca la he visto

y bueno creo que hay una comunidad que se llama actual vision que lo tienen currada tienen bastante currada la sí, sí. conozco conozco esa comunidad de hecho de hecho la gente tiene eh. hasta el poder de, pedi de pedirlo con un comando eh, y, y en 30 segundos eh, el un bot eh, automáticamente te echa la, la repetición en una ventanita

entonces, tío, tus re tu repeticiones es una mierda. <risa> es que eso, es, eso, bueno, es que él, como tiene tanta gente tanto de eso, es que el tío que, que hace visión eh, maneja bastante, ¿eh? te lo, no, puedo, no, te no, lo sí, digo. ¿eh? Eh, tienen gente que controla la edición de vídeo, ahí hay más edición de vídeo que, que cosas en directo y la verdad es que gran comunidad. Eh,

Comunidad que le pegan a muchos simuladores y en Rain no iba a ser menos tienen grandes retransmisiones. La verdad. Y bueno, nos vamos atrás Coña, porque Coña, su... eh, para... <ríe> <ríe> <ríe> bueno, nos vamos atrás porque estoy viendo a Ezequiel terminando que parece que no le ha afectado esa salida de pista eh, y está ahí alcanzando a Antonio Torrente. ¿eh? Uh -huh. Está ahí alcanzando... Lo pilla en... Bueno, en un lugar propicio del circuito porque es en la subida rápida.

Después de, de, de la horquilla del sector 1 Este sector rápido que acaba pues, En la parte más lenta prácticamente del circuito Que es ese, ese carrusel y que, y que te permite Mantenerte muy pegado al coche delante Además estos vehículos que, que la mayor parte Del downforce no viene de, de Aletines ni de alerones delanteros Sino viene de, de efecto suelo Y, y carga dinámica eh, el, el, el, el, el aire sucio Del vehículo de delante no afecta tanto Por lo tanto, te puedes mantener más cerca Del

el vehículo con ese famoso rebufo no, uh, no, no cuidado el, el que se... cambio de posición de Fabiano Krematsky a, a Alessandro bertoncini el cual ha trompeado ahí en el, bueno ha trompeado se le ha descontrolado ha perdido bastante tracción en la salida del carrusel y uh -huh. Fabiano si se sitúa en primer lugar a la cabeza de carrera bueno pues Ahora tenemos el paso por carrusel también de cristian Barselli

y Bauer están muy pegados estos pilotos, Modes game también pegadísimo ahí detrás. Ahí está, bueno, Modes, ahí le vemos que parece que ha tenido algún choque, lleva el capó abollado, parece que ha tenido algún daño. Bueno, parece. Bueno, que ha chocado un poco, pero no le afecta mucho. Por lo menos en la pantalla no nos dice que tenga muchos daños. Y bueno, eh, acá, ahora estamos viendo desde

el morro de modest games esta zona técnica cuidado que se sale ahí un piloto creo que es Valcelli. uy, uy. ya uy, estaba a punto de perderlo ahí el piloto italiano de racing heart italia y bueno Alba, Alba, ahí va ahí va van en paralelo, con... paralelo. madre mía que paralelo llevan estos dos pilotos increíble es ahí va perdido tiempo ha perdido ahí tiempo modest ese es uno de los pianos que no te puedes permitir de

de tocar en este en este circuito porque porque básicamente es demasiado alto es demasiado alto y, y te cambia completamente el comportamiento del vehículo pues, eh, así que bueno eh, vamos a ver porque aún siguen ahí pegándose aunque bueno ahora para parece que ha cogido ventaja eh, se aleja un poquito a un segundo y parece que ahora va a tener problemas móviles porque se le echa encima sebas carrés el piloto

de Virtual Racing Girona creo que es, sí. Ahí está. Y bueno, parece que Estoy ahora bien. Modes parece que tiene algo, algún problema, ¿eh? Y bueno, eh, Geto Getronas que parece que ha tenido problemas también. Eh, nos dice el monitor que tiene daños en el motor. Parece que se ha salido. No vuelve a tener suerte Geto Getronas

y bueno que estoy viendo a ver ah vale 59 minutos de carrera vale es que estaba viendo ahí el tiempo de vuelta o sea el tiempo de falta de carrera y ponía un minuto hace poco Sí, vale, eh, normalmente que, cuando era, queda una oh, hora 00 cero, cero, una hora 00 vale, vale, pues vale. se pone así se pone en plan vale, como bien. si quedaran 10 eh, es un

un problema que tiene el overlay no se preocupen eh, ¿eh? Terminando, terminando y torrente peleando por posición ¿eh? uy, uy, uy, ahí lo vemos ahí lo vemos wow, montándose por el piano eh, eh, torrente madre mía la que acaba de hacer por donde ha pasado terminando menudo adelantamiento le ha hecho montarse en el piano torrente y, y ese piano creo que no era de las optativas como decía antonio

Una locura, una locura. Eh, no lo hemos podido ver la preparación del adelantamiento, pero intuimos que habrá salido muy pegado del último sector y que habrá tenido todas las restas de los turistas para, para coger aspiración y, y pegarse mucho. Eh, veremos, veremos ahora cómo se si, si finalmente se confirma el adelantamiento y rompe y rompe el, el tiempo entre terminando este el torrente.

Estamos en el chat escribiendo <ríe> si no de, de exclamación, replay, a ver si pilla el comando. <ríe> <ríe> no, no, eso, eso ya miraré yo cómo, cómo va la cosa porque estaría bien que hey, la hombre, gente... Eso te lo arreglamos aquí en el chat ya ahora tú metiéndole el comando a base de este pesado y al final lo pilla. <ríe> <ríe> seguro, seguro. <ríe>

Y bueno, hoy parece que tenemos problemas para Antonio Torrente, parece que ha trompeado, ha perdido posiciones, una lástima, estaba peleando ahí por esa cuarta posición, hoy oh, se vuelve a salir, parece que tiene problemas Ay, pues Antonio peor. Torrente, qué pena, qué pena. Y Lo parece que... Decíamos, ¿no? no sabemos si se iba a confirmar el adelantamiento o, o iba a seguir habiendo pelea entre los dos, pues ya...

Hemos salido de dudas de la peor manera posible. Sí, Torrente ha tenido ahí una hemorragia de posiciones, ha caído a la a la P 20 y, y bueno, no, tenemos por aquí a Máximo Maseroni que esta vez nos saluda en, en el chat de YouTube eh, Go Balas. Bueno, y mira. bastante animador el chat de, de YouTube.

Exacto, go balas por este piloto, no, por el segundo clasificado, que hoy, no. No, es? Ah, Bertoncini, claro, Bertoncini que va tercero. Es piloto de balas. Y ahí le tenemos ahora tercera posición. ¿No iba de los primeros? Me parece que, que ha perdido un poco de fuelle, ¿eh? Bueno, pues eh, vamos a ver ahora que. Eh, vamos a volver aquí a.

Ahora vamos a enfocar aquí a Roberto Gil. Nos subimos a su onboard. En su persecución a Margatel. Lo tiene ahora mismo a poco menos de un segundo. Eh, nueve décimas, un segundo. Ahí está fluctuando esa diferencia. Parece que Margatel tiene mejor paso por curva en su setup. O mejor velocidad punta en su setup. Pero en las curvas se parece que se acerca el piloto de Fanny Steam.

Mobest Games que se está pegando a Valceli eh, en este primer sector y que tienen una frenada fuerte ahora, y creo que lo va a intentar, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ver. Lo eh, subimos a Longboard, no, pues de momento aguanta, pero vamos a ver, ahora llega. Como dice. ¡Uy! A punto de perderlo Moves. <risa> Están todos los fregados ahora mismo. El piloto eh, de Andorra. Ahí está. Subiendo ya

a la Adenauer Force como decía Antonio y... zona complicada intentar ahí entrar muy muy muy al final eh, en este caso bien modesta ahí en la salida creo que le va a beneficiar y así es está recortando unas decimillas vemos cómo ha pillado ahí el piano le permite largar gas mucho antes y, y lo comentábamos en la carrera de Sasser Ring muchas veces es más interesante sacrificar la entrada en una curva

eh, para salir más rápido sobre todo si después de la curva viene una recta larga como es sí, prácticamente sí, el es caso es. del 90% de las curvas es de el fundamental Nopla. el darle prioridad sobre todo a la salida de la última curva cuando viene una recta como bien dice Exacto. Antonio Álvarez eh, estoy viendo que en estos 20 minutos que llevamos ya de carrera eh, hay Uy. dos abandonos en este caso

tenemos Antonio Torrente que abandonó, como que vimos que tuvo que abandonar, y Carlos Bello Calero, el único piloto que salía con duros, también ha, ha tenido que abandonar. Y bueno, bueno, problemas para Moves Games que se ha salido de pista y le ha levantado la posición Sebas Carrés. Oh. Ha tenido problemas ahí el piloto andorrano y Carrés que le vuelve a, a pasar. Eh, bueno, parece que.

Eh, el desgaste del neumático se hace notar ya cuando estamos en la tercera vuelta a lo mejor ya o en esta o en la siguiente pues tenemos alguna parada eh, sí claro depende un poco del, del estilo de conducción muchas veces eh, vemos pilotos que son capaces de rodar en tiempos muy cercanos a los 8 minutos pero pero conservan muy bien el neumático porque saben

eh, saben dónde está el tiempo por vuelta en el North Life. Creo que es una de las particularidades de este circuito Y es que vemos pilotos que van verdaderamente al límite eh, Forzando el, el coche en todo momento Y que, y que no consiguen traducirlo eso en en, tiempo, en un tiempo por vuelta cuando cuando Es un circuito en el que muchas veces conduciendo con más suavidad Sabiendo dónde de verdad hay que, hay que presionar y dónde de verdad están esas décimas

eh, Dónde se marca la diferencia, y eso, por, como lógico, se traduce luego en el, en el desgaste de neumáticos también. Bueno, nos comenta Torrente en el chat de YouTube, eh, que se llama Kuki, Kuklinifol. Flor. <risa> Kuklinifol. Eh, dice con esa delicadeza que tanto le caracteriza a nuestro amigo Antonio Torrente: dice que, pues con ese golpe de mierda, he reventado el motor por completo. O sea que ha tenido que abandonar. Uf, madre mía, eh, qué frágil, ¿no? <risa> madre mía. <risa>

Sí, tiene una delicadeza, vamos. Bueno, pues de momento vamos a quedarnos aquí en esta lucha por la quinta posición. Roberto Gil que vuelve a estar al remufo de Margatel. Parecía que Gatel había conseguido algo de ventaja, pero vuelve a estar ahí a siete décimas ahora Roberto Gil de de Gatel eh, en esa zona técnica

que va desde el carrusel hacia la recta de los turistas, esa zona, ah, de bueno. verdad, a mí me encanta, me encanta, porque es una zona que, que empiezas pim, pam pim, pam eh, eh, una curva aquí, otra curva allá, acelera, acelera, frena un poquito, suavito con el acelerador para allá, para acá, es que... Eh, a mí me encanta... sí, sí, sí, es, muy, es, muy tenis, sí, sí es verdad. Bien.

Me encanta, y sobre yo todo aquí viendo... esta bajadita que están pasando ahora y esos cambios de rasante que tú no sabes lo que te vas a encontrar después en esa bajada, es eh, eh, vamos bueno, yo estoy viendo aquí un pequeño off track de Modest Games, pero también está Roberto Gil, está dándole caza a Margatel, los dos primeros pilotos españoles ahí en esa P 5 y P 6 Y bueno, poco a poco acercándose.

Roberto Gil, que se estaba preparando muy bien el adelantamiento ahora quizás por la resta del turista, lo ha perdido ahí en el mini carrusel. Eh, lo puede recuperar aún ahora. Lo puede recuperar aún ahora. Eh, tiene que pegarse mucho a la izquierda para cerrarse todo lo posible al vértice. No, lo ha perdido, lo ha perdido. Uh, lo ha perdido. Qué ha perdido. La maldición la maldició sí, porque lo estaba haciendo muy bien. Es importantísimo, yo creo que es importantísimo también el, el acercarse en ese tramo de

de circuito lo máximo posible para tener al piloto bastante pegado en, en la recta más larga. Uh -huh. y incluso yo diría que favorable para los pilotos el ir detrás de otro eh, en vez de ir delante. <risa> sí, va a sí, veces. totalmente, totalmente. Fran, fíjate que, que, que lo comentábamos antes, eh, la primera, segunda vuelta de carrera, eh, teníamos una, una, una lucha ahí muy bonita entre tres, cuatro pilotos.

Y, y al final el, el, el que peor situación siempre se encuentra ahí Es el que va delante de todo Porque es el que le da remunfa a todo el mundo es, es, es una situación en la que en la que muchas veces no, no prefiero uno estar Incluso en, en algún momento eh, se, He llegado a poder ver en carreras de otras categorías eh, En este circuito, tanto virtual como, como, como real eh, Como un piloto eh, sacrificaba la posición a la entrada de la recta de los turistas

para, para circular detrás del, del piloto que le, que le oiga, oiga, oiga. Bueno, cuidado, perdona que te interrumpa, pero Aymar Cano acaba de chocar con Juan Ramón Mesas. Había perdido el control del coche y al reincorporarse eh, se sí ha chocado con Juan Ramón Mesas. Sí, lo hemos visto que están muy muy pegados las, al final de, de esa recta larga de atrás y que eh, empiezan ahora el recorrido por el circuito GT. Veamos si, si sigue habiendo lucha o

o si se separa los los pilotos. Pues una pena porque al final son compañeros de equipo y lo, lo menos que quieren es tener alguna colisión y perjudicarse uno al otro. Cuando tenemos también a Carlos Gallardo que le damos un saludo, lo hemos tenido en pista, ha tenido que abandonar eh... Ah, no, perdón, era Carlos Bello Calero, pero, bueno, pero pues, pues, Carlos Gallardo escribe. Sí, es verdad, que Carlos Gallardo que nos escribe por el chat de Twitch y se, a, se apunta también a

alabar esas repeticiones eh, cada día mejorando y magnífico uso de las repeticiones bueno bueno y bueno no, vaya ese, pasada eh, que estaba haciendo es, el eh, a Juan Ramón Mesas y ha hecho una, una una dive bomb por así decirlo eh vaya pasada que le ha hecho hay a Juan Ramón Mesas en la curva en esa curva izquierdas vamos a ver si se la puede devolver el Juan Ramón Mesas sin se pone el rebufo llegando la leve, a la

bueno, bueno, bueno. Si aguanta, si aguanta lo puede tener justo al final del primer sector del ring. Si aguanta menos de un segundo, eh, tiene esa, tiene esa recta tan larga con varios cambios de rasante en el primer sector del ring, eh, sí. justo antes de llegar a, a la zona lenta antes de la frost. Y esa es la, la primera frenada fuerte, pero parece ser que se escapa a Aymar. ¿eh? Ahí sí, bueno, está, está eh, claro.

Es fácil decirlo, ¿no? es que claro, sí, sí, sí. Estamos diciendo a ver si se mantiene y, y tal. Eh, recordar que en este trazado, eh, si Fran Navarrete nos pone ahora alguna onboard, eh, es complicadísimo ir pegado detrás de un coche. Eh, un circuito tan estrecho y con tan poca visibilidad que cuando te pegas a, a alguien al culo, eh, muy, muy, muy complicado por parte de los pilotos. Cuando vemos ahí a James Games que tenía algún pequeño problema.

Uy, uy, uy sí. tira, parece. parece que ha vuelto a chocar. Y parece que sí. Eh, ya ha reventado el coche y finalmente se. Se va, una pena. Estaba. estaba siendo sí, un de, auténtico de, superviviente, de... ¿eh? No, estaba rodando muy pegado ahí a otro piloto, no recuerdo cuál, y.. Y bueno, ojito, y ojito que Ramón Mesas que están muy pegaditas, está ¿no? Está vamos a ver, cuidado, cuidado, cuidado, ahí está.

Va a llegar esa frenada derecha, de momento lo consigue salvar a Aymar, Cano. Y vamos a la ver, Ahora, la salida es lo importante, ha salido con mejor tracción yo creo eh, Juan Ramón. Eh, claro, la aspiración aquí en la bajada. Vaya pique, que nos, estás, nos están ofreciendo, vaya batalla bonita que nos están ofreciendo los pilotos de sin Clavats. <risa> eh, un pique ahí entre compañeros de equipo, pero nada por decir, nada, nada está decidido. ¿eh?

exacto están ahí, eh, bueno, pasándoselo bien, eso seguro eh, voy a poner la un de Juan Ramón Mesa porque creo que puedes venirse un sector muy bonito recuerda Frank que, que en, en pocos metros vamos a tener la entrada a esa, a esa horquilla que da acceso al sector rápido central y que, y que puede ser un punto de adelantamiento también exacto, ahí ahí puede ser una zona donde se puede lucir Juan Ramón Mesa, vamos a ver

Ahora estamos viendo el plano desde el alerón trasero de Aymar Cano. Bueno, desde el techo, el alerón trasero de ese BMW GT2. Parece que las curvas tienen me mejor paso por curva eh, Aymar Cano. Parece que se aleja con eh, Ramón Mesas. Y bueno, eh, vamos a irnos un poco adelante de mientras, porque también Mateo Dentela poco a poco ha ido dándole caza a Roberto Gil y ya está encima, ya lo tiene a medio segundo.

Sí, lo tiene pegadísimo, eh. Yo creo que va a disponer ya de rebufo en la recta, en la próxima recta y, y ya empezará Roberto Gil a temblarle las piernas, no, te con algún trompo o contra el muro o algo. Oh, oh, qué, qué, ¿Qué poca fe tienes, eh? ¿Qué poca fe tienes, Fran? <ríe>

compañero de la organización la verdad es que es el web el webmaster como decimos por aquí por la casa eh, Uy, eh, sí pues mira ya está ha hablado y, y, y se ha salido y ha rozado el muro <risa> madre mía. no pero la verdad es que a ver eh, una de Gala y una de arena porque Roberto Gil la verdad es que siempre tiene algún toque algún trompo algún besito al muro en cada carrera nos deleita y nos

nos da esa, ese placer. Y bueno, y, pero, perdona que, que te claro, interrumpa, pero o sea, hemos puesto el plano de Mateo de entera desde el morro entrando al carrusel. Qué bonito plano, en serio. Qué bonito. Seguramente uno de los circuitos más bonitos que, de los que se puede ver una cámara on board en, en el mundo entero. Sin duda. Sí, bueno, terminando con el comentario de Roberto. Piano no, no que... piano no optativo, Roberto. Que no... <risa>

casi muy pocas veces abandona a pesar de algún problema que tenga algún mostrado, o llegar muchas veces con con daño aerodinámico y de motor pero muy pocas veces abandona este piloto o sea que tiene buenas manos también para tener ese obstáculo y, y tener reflejos para poder solventarlo ¿no? bueno y ahora por delante un poco más arriba Bertolucci que está eh

respirando de la nuca al campeón de al ya campeón Stefano zanoni está ahí aguantando en la segunda posición vamos a ver porque va a llegar pegadita esa zona de recta y bueno eh, normalmente eh, yo no sé cómo andarán los consumos pero normalmente en cuatro vueltas pues ya si no es el depósito las gomas ya dicen basta bueno

eh, parece que uh, silencio muy incómodo estoy viendo la <risa> cámara de en y estoy sin palabras Fred. estoy sin <risa> palabras estoy sin palabras porque creo que se está preparando un adelantamiento muy bien preparado está entrando agresivo ahora en la curva de, la última curva antes de la recta de atrás va a abrir un poco más la trazada que su

Uy, uy, o sea, uy pues le ha pegado un tralazo a Zanoni, eh. Me ha parecido ver que le ha pegado un trallazo. Sí, sí, pero no, no, pero tiene. Un toque tiene, tiene, no tiene, tiene el rebufo perfectamente todo. Sí, tiene pillado el rebufo. Uy, pues al mira, eh, ha, ha, no ha levantado, ha poder levantado poder un, un más, poco, eh. Lo he escuchado, eh. He escuchado el motor y ha levantado un poquito. Yo creo que no quería ponerse por delante muy pronto. Tan pronto, ¿verdad? Yo también lo he pensado. Lo está haciendo muy bueno, está haciendo lo está cerrando el interior, eh.

Sí, que está con ventaja de momento y cuidado con estas enlazadas que son súper complicadas. La velocidad que entran. Bueno. Oh, y haciendo y lo propio también, Mateo eh. Dentela de con Roberto Gil. Ahora mismo en paralelo en la recta larga. Wow, wow, wow, wow, qué bien, madre mía, qué bonito. Y vamos a ver porque Bentonchin también está ahí con Fanoni. Eh, están también muy pegados. Eh, pero seguimos aquí con Dentela wow, y con..

La cámara de la cámara de la la primera frenada, la de... uh, uh, uh, qué buena pasada que ahora, que bien qué bien aguantado ahí, la cámara de la cámara de la cámara de la cámara que la cámara de la cámara de la cámara creo la era. Eh, se la que las parejas van pasando por la recta larga y...

Y se van poniendo todos en paralelo, van cambiando posiciones. Bueno, y finalmente Dentela ha conseguido adelantar a Roberto Gil. Vamos a ver, va a intentar rehacerse el piloto español. Y bueno, madre mía, eh, quinta vuelta y nadie para de momento. Eh, seguramente se están rigiendo única y exclusivamente por el.. Eh...

El consumo de combustible En este circuito, si... Mira, precisamente hablaba y, y es posible que... No, he visto mal No, he visto mal, he visto mal Me ha engañado el, el plano, parecía que Que podía entrar algún piloto a...

A box que te comentaba que, que aquí el, el ritmo te lo va marcando básicamente el depósito. Yo creo eh, todos son pilotos capaces de aguantar un neumático blando durante un depósito entero seguro por 100% y, y eso, eso va a ser lo que sí. lo que marca un poco la dinámica para... torrente por el chat de youtube. Dice tenía neumáticos mixtos para tierra. <risa>

Eh, no sé si Antonio Álvarez lo conoce, pero Fran sí lo conoce. Y sí, y sí, sí, de ahí. pegado a fondo, de mi época de pegaba a fondo, y <risa> madre mía. Madre mía. Era, era muy de, de tocarle las naricillas a, a al mejor piloto que teníamos por entonces, al que iba líder, sobre todo, y muchas veces funcionaba. <risa> un, saludo, un saludo a Héctor Trevano, que, que es a quien me refiero, porque muchas veces iba de los primeros y.

Y a lo mejor eh, se metía con, con su piloto favorito, con Rossi, o decía eh, cosas de Alonso, y, y ya lo desconcentraba totalmente. Sí, no sé en qué retransmisión de la última se conectó y empezó a hablar en alemán y. <risa> pues mira, hoy podría conectarse y hablar en alemán. Estamos en Northland.

No sé, no, Le voy a decir Welcome in the Grün <risa> él, él es que tiene el acento del norte, entonces tiene.. Claro. Bueno, dice la, con el acento de la, de de la, la Bavaria, bien. pero la Bavaria de sí, es. <risa> Exacto. <risa> bueno, eh, adelantamiento de Adenauer, Hour, eh, voto J, voto night. No. Perdón Chile ha aguantado un poco el espacio. Ha respetado.

Y bueno, también está ahí Balseli eh, a, a detrás de Sebascarés, eh. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado que el. Por, por la hierba es, es, está muy agresivo, eh. Está muy agresivo. Bueno, bueno, Se bueno, bueno. bueno. Estamos aquí en todas, dos ¿eh? zonas. Eh, vamos a ver el mensaje de los comisarios. Vaya, disqualify. Descalificado Alfonso Cachón por dirección contraria, pero ¿qué ha hecho? Eh, no que haya visto esa, esa eh, one eh. way.

Pero, juego, que, pero bueno, una putada para nuestro compañero de Alfonso Gacho pero eso yo creo que se ha tenido que equivocar o ha tenido que trompear y colarse por algún sitio que no está permitido y automáticamente el, el simulador lo, lo ha echado. Es, tiene que haber sido eso, a lo mejor ha trompeado en la curva, en alguna curva, en la curva o última del de Lubberging y a lo mejor al intentar volver pues ah, ya bueno, la no, ha penalizado. No sé.

Los pilotos que estarán pasando por Bose quizás se haya equivocado al entrar en bosses, haya entrado por la parte final del trazado de GP en vez de entrar por. Puede ser, no sé, puede ser algo de eso tiene que ser. Puede ser, Ahora, bueno. que ahora pensándolo no sé por dónde se entra Bose. Bueno, pues una pena del Ponce Cachón, porque estaba ahí en un grupito con José López, con Antonio Aguilar y con sebastián Sebastián Fabregat Y bueno, uy, Bertoncini que ha trompeado, se ha salido, ha tenido problemas y.

Pierde la trasera de Stefano Zanoni. Una agresivo, pena. Estaba muy agresivo muy agresivo. Estaba buscando muy ya agresivo. por dónde pasar y ha pecado de, de impaciente. quizá Quizás no sacar el adelantamiento en la vuelta anterior. Eh, al final le, le ha salido más caro de lo que

lo que se podía pensar y ha decidido empezar a ser agresivo seguramente en la parte del circuito que menos toca no este primer sector antes de llegar a la zona rápida uy, bueno, fecha, y se está juntando eh, ahí Juan con Ramón este. Mesas que parece que se ha salido aimar marcano también va a tener problemas uy uy uy le va a pasar López no no le pasa ya ha pasado creo que Juan Ramón Mesas porque José López estaba ahí con mesas

bueno, pues José López, que ha tenido ahí pérdida de tracción, ahí le ha dado un calambrazo el coche. Y tienen por delante a, a Valselli, ¿no? Eh, sí, Sí, Cristian Valseli, pero está a de... 15 segundos ahora mismo. Valselli de, de este grupito, ah, Vale, no, pues yo estoy viendo aquí un piloto que tienen por delante a Imar Ah, bueno, Juan Ramón Mesa, vale, vale, Juan Ramón Mesa y Marcano y José López, perdón, me estaba confundido.

Bueno, bueno, pues de momento parece que la batallita vamos a se me vuelven a encender los monitores de cercanía. Roberto Gil que ahora vuelve a estar a menos de un segundo de Mateo Dentela. balsini que se vuelve a pegar a Sebas Carrés, José López que va a intentarlo, está ahí muy cerquita de Aymar Cano. Vamos a verlo desde su onboard. Ahí lo tenemos. Ahora es por. que no sé cuándo pararán los pilotos ya en boxes porque ha pasado ya el Ecuador de la carrera y.

Y creo que no hemos visto a muchos pilotos pasar por Boston, ¿no? No, que yo sepa, no hemos visto ninguna parada ahora mismo. Ve la, la verdad. Hemos bueno, podido ver. Por aquí, por el chat, que Bauer en P8, que es muy buena posición. Roberto Gil se mantiene ahí en séptima posición. Cuando estamos viendo a Cristian y disputarle la P9 a Sebas Carrés. grandes pilotos que vienen haciendo un campeonato muy bueno en estas 10 rondas. han disputado casi todas y.

Y mediándose siempre en el top 5, top 10, haciendo muy buenas carreras. Un, unos pilotos que probablemente opten a, a ese premio, a ese sorteo que, que comentabas antes, Fran. Efectivamente, el cambio secuencial, el handback, se sorteará seguramente, yo creo que la semana que viene será algún vídeo y

y ya se verá el sorteo bueno eh, pondremos todos los datos de las penalizaciones automáticas y demás y se elegirán a los cinco pilotos más limpios de la de todo el campeonato y en esos cinco de, con esos cinco pilotos eh, se hará el sorteo y se llevará el premio el, el ganador bueno pues wow, y

Roberto Gil y Mateo Dentela que están bastante pegados y que igual que Cristian Barcel y Sebas eh. Está ahí, bueno pues de momento eh, lo interesante está ahí en esa zona media. Vamos a ver porque ahora está ahí en esa rectita, eh, creo que Roberto Gil, pero creo que está un poquito lejos, sí a 1,2 de Mateo Dentela. A lo mejor no tiene mucho rebufo para tratar de alcanzarlo

una pena y vemos también bueno, a Galcini, pues, y Sebastián. No sé sí, encarando la Sebastián. La, la de, de los, turistas y bueno, y los tenemos sí, paradas en boxes ¿verdad? tenemos paradas en boxes para ahora mismo Stefano Zanoni eh, bertoncini y que creo que es la hora de los boxes yo creo que van a ir entrando todos en cascada y vamos a ver si hay algún valiente que haya ahorrado un poquito e intente dar la sorpresa

Ahí vemos el tag map en pues, pantalla. Entrando, entrando bastante tarde, ¿no? Yo creo que 35 minutos. hecho minutos, minutos, minutos bueno. más de vuelta, ¿no, Frank? Ah, claro es, que, claro, claro, claro, es que las vueltas son tan largas que sí, es claro. verdad. Aquí, si paras hace 8 minutos, estás parando pronto. Sí, claro. realmente la carrera claro, de 75 serán 80 minutos, quizá y y sí, está bien, ¿no? Sí. Bueno. Ten en cuenta eso eh, también, la eh, prudencia de los pilotos de que si pasas por meta

con un minuto con un segundo en el reloj te toca dar una vuelta entera y bueno Entonces, eh, ojito porque el... Fabiano Klemaski o ha echado menos gasolina o ha o no ha cambiado gomas o lo que sea pero ha salido antes ha salido mucho hecho. antes y Balcells <risa> y Balcells Al... segundo eh cuidado que Valseli ha parado en box no creo creo que no ha parado o sí no sé si alguien lo ha visto sí, creo que han parado los pilotos de cabeza creo que han parado todos Fran pero Valseli creo que iba un poco más atrás

eh, es, es, puede ser, puede ser. Creo que Balcelli no ha parado, me parece. Sí, correcto. Balcelli no ha parado. San, eh, Sanol, eh, Zanoni, Bertoncini y Cremas. Creo que sí han hecho la parada. Exacto. Ahí está. Balcelli no ha parado. Ha alargado, puede ser que haya alargado una vuelta más. Exacto. Ahí, ahí ah, tenemos, pues, la, la sorpresa. Vamos a ver por

por donde sale balcelli eh, creo que no es obligatorio la parada me parece confirma me lo melo, Fran, porque muchas veces no recuerdo las normas <risa> el que el que dice no es sí? no, obligatoria no es no, no hay es, parada no obligatorio vamos bien, a ver bien, si, si vemos un, un pedro magalaes que, que en el chat de discord la semana pasada nos lo confirmó que no paró en sanchez que hizo la carrera entera

en este caso te obliga el consumo, creo, Fran, porque creo sí, no me quiero equivocar, pero que viniera que no llegas. ¡Uy, uy, uy! De nueva salida, salida de boxes de, de, de López Cineza. Bueno, sí, Ramón Mese, yo creo que había tardado en desactivar el, el limitador de velocidad en el pit lane y, y bueno, y José López que lo ha aprovechado perfectamente. Perfecto. Bueno, lo eh, que quiero comentar que creo que ha sido un error. <risas>

hablar de lo del alemán porque está el chat de youtube escribiendo a todo el mundo en alemán no sé por qué <ríe> madre mía madre mía aquí está el la... eh, eh, eh. ruso también eh, Juan Ramón, que se ve de largo eh? 100% uy uy pronto ese sí lo tiene uy sí sí sí sí ahí está se ha ido contra el muro mí, y por... me parece que no va a salir de y no se mueve

a lo mejor ha, pero, ha no, roto el no, coche. Aparece con, daños, aparece con daños del 100% Uh, pues probablemente no se mueva de ahí, a lo mejor está intentando volver a arrancar el coche, pero no, ya está en el box. Una lástima y bueno, una pena, una a vez ver, Fanoni y Bertoncini están detrás de Balselli y bueno, uy, qué pasada. Vamos a ver, uy, ah. madre mía, le han pasado Bertoncini Fanon y a Balcelli, qué pasada. Le sí, acaban sí, de romper las bien. pegatinas.

Yo creo que Zanoni y Bertoncini han cambiado gomas, Barcelli está aguantando todavía con las mismas, creo que no ha pasado por línea de voces y están aprovechándose los pilotos, la verdad es que va muy rápido Zanoni y Bertoncini. Totalmente, totalmente.

La o sea, no diferencia entre vuelta y rápida de, de los pilotos que estaban ahí luchando La diferencia entre la vuelta rápida Es, es sí. considerable Y creo que ha hecho bien además En no, en no estropear su carrera En ir a su, a su estrategia Hacerla buena y no perder tiempo eh, O incluso buscarse a, a Acabar con daños en el coche Por una pelea que realmente pues, Seguramente no, no le interesa demasiado

bueno, y Valcelli, eh, creo que iba en la séptima novena posición. No sé por dónde iba más o menos, pero creo que ha subido bastantes posiciones. ¿eh? Vamos a ver cuando sí. si hace su parada a ver si por dónde acaba, si sale por delante de terminando o de Margatel o vamos a ver. Bueno, se abre quizá la ventana ahora a que y pueda subir su ritmo a base de, de, de como dicen los

los aficionados al MotoGP engancharse a las ruedas de los pilotos que lleva por delante, ¿no?

Eh, quizá, quizá ir, ir eh, a rebufo de pilotos que quizás tengan un ritmo más alto que el suyo, eh, que además van en batalla, por lo tanto no, no van a, a romper el ritmo con, con tanta claridad, bueno, quizás le ayude bueno, a. Sí, a sí. El... sí, la verdad es que le ayudaría mucho, pero es bastante difícil por el, la diferencia de neumáticos que llevan. ¿eh? Y luego, sí, si sí. te das cuenta, Marceli ya se está yendo a los dos segundos. Eh, sería solamente esa ventaja.

Esa ventaja de solamente una vuelta porque yo creo que y parará en esta. Fijaros el tiempo, eh, la hemorragia de tiempos que está teniendo Varsely por no sí, haber ya parado. 1, a... 7, exacto. Sí. Y, y bueno, nos quedamos de momento pase por, por línea de meta va a perder posiciones con respecto a los pilotos que estaban. Con los pilotos que estaba batallando en. Sí.

Esta, esta vuelta, sí, totalmente, totalmente, Fran, porque ahora esos pilotos con los que él estaba luchando, ahora van con neumáticos frescos claro, y claro. con un ritmo mucho más alto que el suyo. Claro, ¿Estoy en es claro. Sí, sí, estoy, estoy, estaba con el, el ala trasera de Zanoni y bueno, está ahí pegadísimo. Vamos a ver, porque vale. el, esta zona es muy complicado ponerle el coche a tu rival. y Vamos a ver, se van a acercar ahí a esa zona de, del carrusel

vamos La a verlo desde, desde aquí para, ir, para, para un poco para salir con mejor tracción creo que lo ha hecho bastante mejor zanoni y, y cuidado ahora en el carrusel porque ahí sabemos que aquí no hay alternativa aquí o por debajo o, o no pasa bueno, como ahí... curiosidad eh, eh, se recomienda a todos los pilotos que vayan al Lake que intenten no poner una rueda en el, en el cemento del carrusel y otra rueda en el asfalto de abajo del todo porque puede ser que a tu diferencial no le haga mucha gracia <risa>

Exacto. Nos comenta. ¿no? ¿no? Si Antonio Torrete ha, ha subido una posición, no sé por qué. ¿Por, ¿por qué por la descalificación? ¿Por dirección opuesta? De, de Alfonso Cachor, yo creo que ha, ha sido cuando Alfonso Cachor lo han eliminado, la han quitado. La, ha sido descalificado. Antonio lo Torrete lo ha sido. Exacto, la, ha la ha gente sido que claro. pone de culo la dejan la última.

Pues enhorabuena Antonio Torrente por esa posición ganada. <risa> eh, sí, sin correr ganas una posición. Es increíble, qué suerte. Yo, yo no tengo esa suerte. Te <risa> eh, comenta y dice, navarrete a un pesico a la niña que se escucha, se oye de fondo. Sí, sí, eh, eh, es, eh, tiene, tiene lo que yo llamo eh, el forzarcómetro. Cada vez que tengo una retransmisión, ahí está, que no se quiere dormir, vamos, ni, ni, ni a tiros.

Luego, una noche normal cualquiera a las nueve y media está dormida. Le gusta la carrera, igual que al padre. <ríe> Ay, y bueno, ahí está mi mujer Cintia que, que, que, que está intentando dormirla, le está dando juego está haciendo todo lo posible y, y, y nada. Poco se habla, poco se habla, ¿eh, Fran? Poco se habla. Que tú estás en la carrera, pero tu pero ahí batallando. Exacto, exacto.

Igual que están aquí batallando Stefano Zanoni y Alessandro Bertoncini. De momento Exacto. el marcaje que se están haciendo ambos es brutal. Llevan toda la vuelta desde que han salido de boxes ahí el uno con el otro. No bajan, de, no suben del medio segundo la diferencia. Uy, cuidado, que se sale ahora ahí Bertoncini. Va a perder ahora... Eh... Lo puede recuperar. Si sale bien lo puede recuperar.

Bueno, de nuevo, eh, de nuevo vemos como, como eh, un error en la entrada, entrar demasiado agresivo en, en esa última curva antes de, de la recta larga. Eh, se, se carga prácticamente las opciones de adelantamiento. Eh. Ya lo hemos visto en, en un par de ocasiones en, este, en esta carrera ya. Y Valsani que se acerca terminando también. Eh, esa, no, terminando eh, el... acaba de adelantarle. Le ha adelantado terminando ah, antes de eh, llegar a la recta. Y bueno, vamos a ver si Valsani se lo devuelve, pero no creo.

Bertoncini, Bertoncini casi en paralelo, le cierra, no va a entrar por la hierba. Uf. <risa> bueno, bueno, bueno, eh, estamos aquí. Eh, bueno, yo ya... Eh, es que muchas veces me da miedo poner la repetición porque po nos podemos perder algo importante. Pues, no, yo no pongo repetición, Fran, porque Bertoncini está pegadísimo en la recta de meta. <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, vamos a ver la, si le he he echa el la en la, la primera la curva.

La primera Vamos. curva sí va a, va a coger el inter, interior. Se lanza. Uy, uy, uy, ahí está Bertoncini. Se, se lanza hacia Fanoni. Se, Zanoni, dos, se tocan dos, un dos, poco. Se resetea ahora. Y no, no, tiene la ventaja. Tiene ahora, qué bonito. Bueno, bueno, bueno. Qué bonito, qué bonito ahí, ahí. Lo ha intentado Bertoncini. Increíble el, pilo, el duelo de los pilotos italianos. Y bueno, Valcelli que ya creo que se ha ido al box. Ya ha parado, ya ha salido

en séptima posición por delante de roberto gil bueno no le adelanta a roberto gil también aún no ha salido aún de la calle de Bo. Ah, vale vale no me está encarando yo tengo yo, de hecho está parando ahora Ah, Esto vale. Está ah, ahora ritmo. ya me ha salido ahora sí me ha salido sí me ha salido sí en la eh, había perdido posición con terminando y, y seguramente con margatel también porque estaba muy cerca y, y tenía una sangría de tiempo importante Bachel.

Eh, sigue tú si quieres Franco en la pelea de adelante y, y te informo yo de, de cuando salga Valsen y de la calle de Vox. Bueno, pues ahí está, bueno, de momento ya llegando a la Chicán, si no me equivoco creo que esta chica se llamaba LGK, me parece, de, del número. Bueno, pues en P10. No bueno, pues yo, si no en, alemán, en alemán no me entero, tío. <ríe> eh, exacto, exacto. A, a ver, ver. Eh, bueno.

Pues ahí tenemos a Bertoncini y bueno, eh, balzelli pues ahí lo tenemos, P10. Eh, bueno, también vemos a José López que parece que vuelve a pillar a Aymar Cano, vuelve a cogerle el rebufo. Eh, bueno, vemos. Voy a aprovechar ahora que hay un poco de calma, de distancias, un poco de, de calma en esta tormenta para repasar la clasificación.

Eh, y bueno, ahí tenemos al líder Fabiano Kemaski eh, 16 segundos de ventaja sobre este yupito que tienen Stefano Zaloni y Alessandro Bertoncini. Vamos a ver, porque claro, está ahí pegadísimo, pegadísimo, pegadísimo. Se la está preparando muy bien, ¿eh? Se la está preparando muy bien ahora mismo. Uy, uy, uy, ahí está. Una décima, la diferencia es mínima. Luchando por esa segunda posición, vamos a ver, ahí está.

Frenada de Arenberg, va a ser la clave. Un uh, cuidado porque lo no pierde. Yeah. Madre mía. Frenada de, de Arenberg por fuera es muy complicado. Nada. Wow. No, no. Bueno, pues sí. lo ha aguantado. Lo ha aguantado Zanoni. Ahí está, el orgullo de campeón. Tracciona mejor el Torchini, eh. Tracciona uh. mejor el Torcini y se citan para, para la frenada de Nauber. Esto puede acabar en, en tragedia, Fran. Uh, <ríe>

Puede acabar en tragedia o puede acabar en un pedazo de adelantamiento, que, que madre mía. Vamos a ver, cuidado. Uf, uf, desde, la, desde la cámara on board, da miedo, da miedo, tengo miedo, tengo miedo. qué bueno que vinieron me los medios. Bueno, ah, bueno, me bueno. Miedo. Ahí está, bueno, pues de momento parece que ahora otra vez. Bueno, seguimos repasando, tercero buen Torcini.

Eh, no no le vamos a quitar ojo a este duelo eh, cuarto es Fk terminando que va muy bien el piloto de Sim Racing de Virtual Racing Girona quinto es Margatel ahí está aguantando el piloto español sexto es Mateo Dentela. Eh, séptimo es Roberto gil

Octavo, buena carrera. Ahí está aguantando Andrés Bauer en tierra de nadie. De momento, a 20 segundos de Roberto Gil tiene a nueve segundos a Sebas Carres, que es noveno. Décimo, eh, el italiano Cristian Balselli, que ha intentado una estrategia diferente, pero no le ha salido todo lo bien que querría. Eh... Eh, una pregunta: Cristian Balselli, antes de que pararan todos los pilotos en eh, voces, ¿en eh, qué posición estaba? Es que no, no lo recuerdo. Si estaba por delante de Roberto Gil, por detrás, por.

Con Bauer, no a, a juzgar por, por la sabiduría de, de tiempo que tuvo en la última vuelta, yo diría que podría estar quizá a la altura de Sebas Carrés o, o cerca creo de la que estaba, estaba de... con Sebas Carrés, me parece. Bueno, ¿Sí, por... ¿verdad? Vale, pues ahí tenemos la diferencia que habrá perdido ¿no? esos 10 segundos, 5 segundos, quizá en la última vuelta que ha apurado los neumáticos. Yo creo que ha perjudicado un poco, no.

Como, como referencia, no sé si servirá, pero Balselli. Uy, uy, no uy, bueno, a ver, Bertoncini, para... Zanoni, Bertoncini, Zanoni está ahí, o te va enseñándole el morro. Bertoncini. A Zanoni, el piloto de balas, al piloto de Racing Hard Italia, Duelo. ¿Qué? Eh, ¿No ¿Sabe la dificultad que, que tiene el pilotar tan pegado a otro coche en este trazado, a ese nivel? <risa> es una pasada lo que estamos viendo entre los pilotos italianos, sí. ¿eh?

Es increíble Es increíble, la verdad Lo bueno, ¿eh? perdíamos, perdíamos mentalmente a Bertoncini Y se le iba un poco hacia afuera Quizás mm. perdiendo un poco la referencia De la curva al, al prácticamente No poder ver el circuito Porque lo único que ve realmente son los pilotos traseros De, de sí. Stefano Giannoni

bueno, eh, Fran, si quieres terminamos de hacer el breve repaso y continuamos que ya quedan 20 minutitos y nos centramos en las batallas. Bueno ahí, bueno pues eh, repasábamos, teníamos al décimo Cristian Balselli y bueno ahí tenemos un décimo Aimar Cano que tiene detrás a José López, lleva todo el rato con José López detrás y eh, cierra la carrera eh, Sebastián Farrega, que es como, como el coche escobar eh, coche que se encuentra, coche que recoge. Eh. <risa>

Bueno, pero ahí tiene la, la sabiduría y el, la buena, el buen hacer de un piloto constante. Eh, Sebas fábregas que está haciendo un buen campeonato también, terminando casi todas las rondas que puede. Y, y bueno, y al final lo que estábamos diciendo del sorteo del premio, seguramente pilotos así que no que no estén luchando por las primeras posiciones, pero

al ser constante al haber participado en todas las rondas y tener incidentes pues le permitirá entrar en ese sorteo de. Bueno, cuidado Bertoncini que Zanoni le ha dado un trayazo al coche. Eh, lo vamos a poner esta zona desde el morro, un plano desde el morro. Es brutal. Ahí vemos ese salto que pegan antes de esa curva a derechas. Eh, muy complicado frenar ahí. Ahora parece que gana ventaja otra vez Zanoni.

Y que va a tener ese orgullo de campeones eh, aunque es ya campeón eh, quiere acabar este campeonato a lo grande dando espectáculo bonito verdón chile veamos si tiene la calma que le faltó antes para entrar con prudencia en la última curva pero con buena distancia con el coche de adelante porque veíamos que en las, en las ocasiones anteriores intentaba apurar la frenada quizás demasiado y, y, y puede ser ahora ¿eh? pues ahora puede ser la, la oportunidad

Exacto. Vamos a ver si tiene la oportunidad el piloto. Sí, Ahora se Tiene que intentar pegar todo lo posible a la derecha. Muy bien, muy bien. Quizás se ha pegado demasiado a la derecha. <risa> Quizás ha cortado un poco el cese con el radiador Exacto, exacto. Ha cortado pero el y se, se ha montado demasiado en el piano. Vamos a ver. Sí, pero... sí, sí, un poco. Bueno, ahí vemos cómo se va pegando, se va pegando poquito a poco, poquito a poco. Lo vemos desde el plano del le helicóptero. Te va a faltar. Qué pena. Qué pena. Una pena. Creo que te va a faltar. Pero...

Ay, ay, ay, ay, ay, vamos a ver, se pega. Uy, ay, no. muy justo, muy justo, muy justo, eh. Uy, uy, uy, ahí vamos a ver, porque están pegadísimos, vamos a ver, se le enseña. Casi imposible por ahí, casi imposible por ahí, uy, quizá ande ahí, quizá eh, Chanoni cerrando de un poco, una forma un poco agresiva. Eh, habrá que declarar ante los comisarios cuántos cambios de trayectoria se pueden hacer, ¿no? <risa> eso, <risa> bueno, eso se puede. a <risa>

El no bueno, nuevo paso de por línea de Meta de estos pilotos a falta de 17 minutos y medio yo creo que van a tener tres vueltas más. Mm, probablemente sí, tres, tres vueltas más. Me... La uy, uy, ¡Uy, qué bien lo ha hecho! En bueno, ¡Oh, no, anterior, se le en... va se en se anterior, un poquito creo. Uf, bueno, sí, lo, lo malo de coger el interior en la primera curva es que en la segunda curva.

Te perjudica muchísimo más el exterior totalmente. que. O sea, claro. Sí, totalmente, totalmente. Es, apreciación es, eh, es precisa, es precisa al 100%. Eh, o, o finalizas y rematas el adelantamiento en la primera frenada. Eh, o, si, o si sigues medio en paralelo, lo tienes perdido. Totalmente. Sí. Uh, bueno, pues a ver, ahora vamos atrás, un poquito atrás, y vemos a José López que está tratando de cazar a Imar no Parece que ahora está un poco más lejos.

Una preciosa eh, batalla la que están teniendo los pilotos de Sin Racing Clavas durante toda la carrera. Eh, se nota que han entrenado juntos si llevan el mismo ritmo y disputándose esa P11. Exacto, ahí eh, lo importante es llegar a meta y, y, y nos lo estamos pasando muy bien. Igual que también nos lo estamos pasando con, con los pilotos de Balas y de Risicat Italia.

Con Bertoncini y Zanoni que vuelven a entrar ahí en el North Lake. Vamos a ver porque otra vez ahí está. Eh, a cada vuelta que pase se le va a ver a Bertoncini, yo creo que más agresivo todavía. Eh. Ya se le veía un poco como tratando de enseñarle el morro otra vez, tratando de provocar el error de el piloto de, sin, de Racing Heart Italia. Eh, Pocas veces he visto una batalla. Eh.

Con, con dos pilotos tan cerca durante tanta vuelta seguida eh, con tanta limpieza ¿eh? o sea ni un solo contacto eh, fuera de lugar ni una sola pura frenada sin sentido eh, los dos pilotos respetándose mucho eh, defendiendo cada uno su, su interés pero pero con, con elegancia ¿eh? la verdad es que se, se aprecia en esta este tipo la verdad de es que pocos percances hemos visto entre pilotos y bueno algún

alguna salida por ahí eh, como es normal eh, no slide no perdona Exacto. y a la más mínima que pierde la concentración y te en otra cosa eh, sí. se te va fuera cuidado que ahí vemos sí, sí, ¿no? he intentado pero... porque eh, cualquier relajación cualquier pérdida de concentración es, es que es tan complicado este circuito mm. y tiene el muro tan cerca que no no te permite nada

Bueno, pues ahí Llega vemos llegaba. otra vez llegamos a the Force. Eh, bueno, <ríe> otra vez pegadísimo. Eh, la verdad es que yo yo no sería eh, eh, capaz de ir tanto tiempo ahí detrás. Eh. Yo llegaría un momento en que seguro que me falla algo, ¿eh? <ríe> sí, sí. sí, sí la madre. Te, te, te da la sensación, te, te, te ejemplifica, perdona, Fran, el, el nivel tan alto de los dos pilotos que, que los dos van tan tan cerca de, de, de, del límite que

que, que, que ninguno, ninguno destaca mucho sobre el otro porque, porque realmente se realmente rápido los ¿no? dos. Eh, eh, bueno, yo, yo me quedo, yo me quedo con, con un mensaje de, de YouTube de Pau Alasá eh, tensión punto <ríe> está activado el tensión punto este sí, eso, eso iba a decir yo, que la verdad es que multiplica el, la tensión o el estrés que te pueda provocar este coche en este circuito, en este combo, ¿no?

Y el rodar tan pegado a otro piloto, ya te digo que el, eh, aparte del estrés que te provoca este combo, es multiplicado ¿no? por cinco. Y incluso en este trazado hay curvas que el coche responde diferente porque estás en la burbuja de aire del coche de delante. O sea, estás con menos carga aerodinámica, no, no, no es la misma carga aerodinámica que rodar solo. Y en curvas rápidas se nota muchísimo.

Bueno, y también saludamos a Ana Fructuoso, que creo que es la, la pareja de Sebas Fadegat, ahí está dándole ánimos a, a Sebas. Eh, eh, no hay dolor ni fatiga, ánimo. Ahí está Sebas Fadegat. Ahí lo tenemos corriendo con ese bmw tan colorido. Y vamos a volver otra vez, que está otra vez pegadísimo. Vamos a ver. Uy, ahora el paradero se sale por la hierba, a ver, chini

Uy, uy, uy, uy, vamos a ver, ahora lo va a intentar de nuevo. Está intentando buscar el hueco, se mete hasta en la hierba, no se da ni cuenta de que se mete en la hierba, tratando de buscar ya el hueco. El piloto italiano. <risa> Madre mía, qué bonito duelo estamos viendo. Es que eh, no podemos mirar ya a otro lado porque este es el duelo, el duelo. Bueno, a ver, fuera. cuidado, se va por fuera. fuera. Uy, que por poco se con el muro.

Que aproveche Zanoni y la, las, las, las tres curvas de respiro que le va a proporcionar este error de Bertancini porque porque no, no le está dejando respirar. ¿eh? Si sí, ha ido ahí al segundo y pico, eh, yo creo que ya no va a disponer de, de ese rebufo tan valioso. Y, y. nada, y Zanoni también está haciendo una de, defensa brutal, eh. Exacto, Zanoni eh, sí, sí. eh, está demostrando porque es el campeón, la verdad.

Es increíble cómo, cómo está pilotando, cómo está defendiendo el eh, eh, eh, campeón, por así decirlo. Para <ríe> ver, chile es súper agresivo con esos pianos de los que hablábamos al principio de la carrera. Que, que atacarlos te hace ganar un, un tiempo valioso, porque porque es, realmente no te desestabiliza el coche, te permite acortar no para esos centímetros en la traza de la curva. Y ojo, aquí en el de YouTube, no lo no, no aguanta.

Lo ha, retenido, lo ha retenido esta esta famosa subida que, que tantas horas de recopilatorios de, de accidente nos ha proporcionado para, para la, la revista. Exacto, exacto. Eh, ahí eh, ahí yo creo que es donde va todo el mundo a, a, a grabar a, a la gente pasar, ¿eh? eh. Yo he visto un montón de lucro. Cuántos Mv treinta habrán acabado contra esa valla derrapando un día de lluvia en ¿no? el North Life.

Yeah, y, y, no, y moteros cayéndose por, por la mancha de aceite que ha dejado algún coche que ha, ya, que ha petado. Que le ha petado el cárter. Parece que se un poquito, eh, esta pelea, ¿eh? sí, uh, ah, bueno, a, no me... vamos a ver, uh, aunque se va acercando un poquito, está ahí ahora en esa franja de 6-7 décimas, está ahí más o menos igual que la.

La lucha de Aymarcano con José López. Están ahí a una distancia en Tierra de Uy, vaya, justo lo enfoco y José López se va. Maldición del comentarista. On fire. <ríe> Maldición comentarista.exe. Se, se le fue a José López, estaba muy bien ahí. Aymarcano. Y bueno... bueno a, a la recta larga. Eh... Berton Chini que está a siete décimas.

Yo creo que no va a disponer de mucho rebufo, quizá lo vaya alcanzando poco a poco, pero sí que es verdad que, aparte de que no lo coja en esta recta, eh, esa distancia es perfecta para ir acercándote poco a poco al piloto de delante, ya que vas apreciando el, el más mínimo de error que tenga el piloto de delante y te da a ti un mínimo de tiempo para, para corregirlo ¿no? y no cometerlo. A mí, a mí vamos, eh, mi, mi distancia favorita, incluso el, el, prefiero ir a esa distancia que ir pegado, pegado.

Ah. Sí, claro, totalmente, totalmente. Totalmente de acuerdo porque es, es, es lo que tú dices, esa distancia que te permite penalizar el error del delante pero sin comértelo. Sí, cuando vas tan pegado, cuando se pasa de frenada del delante, te vas con él también al chinotro. O sea, sin embargo se en esa distancia dices no, no, eh, aprovecho para adelantarlo y no me voy al a curva. Tracciona bien. Uh

permite recuperar un poco eh, mientras tanto que eh, no, no, está, no, no está rompiendo el grupo eh. se mantiene en esos 13 14 segundos de distancia eh, desde hace ya al menos 3-4 vueltas desde la parada en box y, y no, no parece que, que el italiano que lidera en solitario tenga intención de, de, de tirar mucho más de lo que está haciendo sí, yo creo que está siendo inteligente porque no quiere cometer errores y también está viendo estará vigilando

eh, los tiempos le estarán cantando los tiempos y, y yo creo que en cuanto vea que si se le acercan mucho eh, yo creo que empezará a tirar tendrá ahí las reservadas y, y volverá a tirar tengo la, la sensación de que si berto chile llega a cristalizar ese adelantamiento que intentaba hacer tres vueltas en, en la, en la resta de los turistas

eh, otro otro gallo que hubiera cantado para, para cremaje ¿eh? sinceramente bueno, cuidado, cuidado que, de que de está de otra vez Bertoncini pegado, de la de la de la pegado a que más a Zanoni le intentaba el exterior en esa curva que vuelve ya para el ley y bueno otra vez otra vez pegados vamos a ver espectáculo otra vez servido cuando quedan ocho minutos quedarán con yo creo que quedará esta vuelta ya eh, si no me si no he hecho mal los cálculos Fran nos queda esta vuelta y otro más

bueno, vamos a ver. Sí, <ríe> Seguramente. No, no, yo creo que va a, le va a faltar ahí esos dos minutitos, van a tener creo que dar. Que, creo que creo que creo más que va a pasar por meta con aproximadamente unos dos minutos y medio, dos cuarenta y cinco de carrera. Y. Oh, es que esa actitud chiquilla. Hombre, chavales. Que... <ríe> es, es posible, también es posible que levante un poco el pie. y

y pasa un poco más justo, pero no vamos a tener esa lo hemos visto en alguna ocasión, el piloto que va a pasar por meta con 10 segundos de carrera por disputar. Con Uy, cuidado de en, pues en, eh, eh, fin, ¿no? en paralelo ¡en paralelo con Vamos a ver qué perfil va a conseguir el tío, Madre mía, qué bonito en paralelo. En, en la siguiente curva no me lo puedo creer. Ahí está el Bueno ya, Panoni aguanta.

Madre mía del amor hermoso, lo que ha intentado Ayberton Chini. Madre mía, se le ha puesto la piel de gallina. Bueno, al bien, destacar, bien. Eh, la, está dando eh, Stefano Zanoni una auténtica masterclass de dónde se tiene que colocar el coche para defender tu posición. ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos viendo que claramente, y en eso creo que estaremos de acuerdo, es de los dos pilotos el que tiene menos rico, por eso es el que está defendiendo

la posición pero no está cometiendo ni un solo error y además está posicionando el coche perfecto para que eh, Bertoncini no tenga ninguna posibilidad eh, ninguna madre mía que llevan así toda la carrera eh. bueno y alegría, al claro. Marcano creo que también ha tenido algún problema y ha perdido la posición con José López ahora otra vez están pegados los dos y vamos a ver porque también van a tener un duelo ahí en esas dos últimas vueltas por, por la undécima posición bastante bonito vamos a ver si

si, si nos da tiempo a verlo pero vamos a volver lo que veis ahí arriba porque madre mía eh, qué espectáculo nos están dando estos dos italianos eh, en la última prueba de la handbag trophy qué bonito final qué eso. bonito broche de oro para este campeonato maravilloso que hemos tenido en estas semanas sin que sin que pueda parecer esto un monográfico pagado y patrocinado por la televisión italiana la verdad es que estos dos están dando un espectáculo sin comparación ¿eh? <risa>

no nos paga eh, el grupo MediaSet. <risa> exacto exacto no y, nos paga <risa> ni la tarea de Verlusconi pero pero es que la realidad es que los pilotos italianos están dando un espectáculo impresionante un, un nivel altísimo de pilotaje y eh, ¿podríamos, ponernos, impuesta, ¿no? podríamos ponernos ponernos como, como la rai 1 cuando ganó Leclerc en Italia ¡impresionado! <risa> <¡Imperestinato, risa> vince! <risa>

Parece que sí que rompe un poco el tiempo ya Kremaski También además cuando se recruse la batalla entre estos dos pilotos Evidentemente Fabiano consigue segundos de ventaja incluso sin tirar Y aquí lo vemos, madre mía, en la recta de primer sector A punto de encarar ya la zona que nos llevará al carrusel pegado Esos son milésimas ya

Uy, ha tenido que levantar sí, claro, ahí porque llegaba esa sí, curva sí. rápida de izquierdas Y, y lo ha perdido Uf, otra madre vez mía. Madre mía <risas> Increíble, cómo, cómo están yendo estos dos Y sí, contra el Lo perdió, lo perdió, qué pena Lo que en la parte de atrás No sé si tiene daño, no me, no, no me parece reflejado ningún tipo de daño en el coche Eh, no Perfe me Mejor, perfecto

no, Sería que mente, que no se le ve tampoco ningún daño aerodinámico. Yo creo estaba intentando ya apurar y pegar, intentar pegarse todo lo suficiente ya para prepararse esa recta, pero no sé si es que al final es mucho estrés durante mucho tiempo, sí, sí, sí, sí. Mucho, mucha tensión ¿no? y.

Pues bueno, el ritmo de Bertoncini no tiene que ser el del Zanoni no tiene que ser tampoco muy alto porque está otra vez pegado, está otra vez a menos de un segundo. Sí, sí, lo comentábamos antes que, que Zanoni no, no, estaba, eh, no estaba aprovechando la.. De hecho, ahí vemos como que Maxi se ha marchado ya hasta los 20 segundos. ¿eh? Ha ampliado en 7 segundos la ventaja con el grupo segundo y tercer clasificado solamente en esta vuelta. Y, y Bertoncini uh. que casi tiene contacto frena

para intentar evitar el, el impacto por alcance En el que ya sabemos que tendría todas las de perder en una denuncia, por supuesto <risa> Exacto el, Le llevaría el parte por... del seguro Le tocaría pagar sí. el...

Para golpe el trasero del coche de Danone. Bueno, No se hace responsable el seguro por, por exceso de velocidad. Claro, claro, o sea, olvídate, y, y, y págale tú el piloto trasero un BMW M3. Vamos. ¿Tú eres ¿Tú eres que de BMW, es precioso Tienes tú que vender BMW... el coche para pagarle un pilotito al coche.

Visualmente tan preciosos. Eh, a mí, pues, eh, de las categorías que más me gustan, junto con los grupos 5, eh, la obstracción trasera que más me gusta en raid Room. Y, y bueno, a disfrutar de. Yo creo que hemos disfrutado mucho muchísimo de este campeonato. Diferentes trazados durante 10 rondas, 10 semanas, 10 retransmisiones. Eh, y nada, yo creo que los pilotos también, la participación que ha habido ha sido magnífica y se lo han pasado en grande.

Exacto, yo yo estas dos carreras que, sí, sí, que he narrado, yo no más he podido narrar dos carreras, pero me lo he pasado bomba, ¿eh? la, la anterior se, de. Según el de... se Fran, más 0-15. Uy, uy, uy. vamos a ver. 0-15 Lo tiene todo con él. Todo a su favor. Eh, nuevamente Zanoni se posiciona en, en el interior. <risa> Diferencia de setup, yo creo. ¿eh? Diferencia de setup porque le corre muchísimo el coche a Zanoni.

Y yo sí, creo que también en ese golpe le habrá, le habrá salido alguna aletín o alguna cosa volando sí Yo creo que llevan diferente alerón trasero y, y en eso se nota eh, la velocidad punta no Uf, Bueno pues Yo, yo quiero, quiero romper una lanza en favor de Stefano Zanoni Porque tener a un piloto detrás presionándote como lo está haciendo Alessandro Bertoncini Durante los últimos quizá 35 minutos de, de carrera es eh, Y no comete ni un solo error, ¿eh?

Y no comete ni un solo error, yo creo que es... No hables, no hables. La <risa> maldición del comentarista, cuidado. Pues, casi se pasa el frenado en la primera, se le olvida el cambio de marcha. Pisa el embrague sin querer. <risa> <risa> Bertoncini, bueno, ¿no? ¿no? Bertoncini con el neumático de tierra. Bertoncini <risa> con el neumático de tierra, yo creo que ya hemos perdido totalmente el norte. Estamos, hemos, estamos desesperados en la cabina del comentarista. No sabemos más ¿cómo?

¿Con qué tiempo han pasado? Sí, por pues, un minuto y medio. Ah, un y medio, ¿no? un y medio, un y medio. He fallado por un minuto entero. No, he querido evitar el tema, pero no he visto que tú no... Te va <voy> he apuntado, <risa> te va <voy> he apuntado. <risa> Se ha puesto una alarma en el móvil para cuando pasaran por meta. Entonces, <risa> <tiempo>. Bueno, bueno. Ah... <risa> oh.

Buah, wow. wow, pues carrera, la verdad que aquí en ah, live durante 75 minutos y tener eh, constantemente tantas eh, batallas que disputar y retransmitir y, y comentar, eh, muy difícil, ¿eh? Exacto. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, imagínate una carrera de 75 aquí, minutos aquí y todo el mundo a 10 segundos del coche delante. bueno Claro. Imposible, no. Hemos tenido muchas parejas, hemos visto ahí. Eh,

en la recta más larga, bueno, cuidado con Alberto Bertoncini, que ha hecho un drift, un pequeño drift, ha contravolanteado correctamente y ha, ha dominado ese BMW GTR2. Sufre más el robotico del perseguidor en estas situaciones, siempre, Fran, porque es el piloto que tiene que conducir a la defensiva no, de forma reactiva, reaccionando a lo que hace el piloto de delante, intentando apretar, y vemos cómo ahora va de lado en absolutamente todas las curvas.

Y, y el neumático de Bertoncini que seguramente sea el que más castigado este de, de, de los dos, vemos que está quizá está un poco incluso sobreproduciendo un poco. Eh, sí, sabe yo creo que ya vamos a la y... desesperada también, sabe que es la última vuelta. Uh -huh. y, y, y bueno, pues eso es lo que venía comentando, que en la recta larga hemos visto ahí bastantes pa eh, parejas de pilotos, eh, intercambio de posiciones siempre eh, yo creo que el, el, el, la frenada, bueno la frenada.

La, la parte final de esa recta siempre zona de posible adelantamiento. Bueno, pues ahora pues, mismo pues, se acaba de terminar el tiempo. Y bueno, ya... si sí, acaba de terminar el tiempo, eh, yo diría que mira, se va va fabrega, está pasando por línea de meta. Yo creo que no sé si le va a coger la IA ya. El... No, no, no, hasta que no cruce que que no va el timer vale, para vale. terminar la carrera. vale. vale.

Así que última vuelta y le vemos ahora en pantalla a baja Eh Bueno, no, mira, parece que ahora. Bertoncini, Bertoncini, Bertoncini, contacto. Se han tocado. Se han tocado en la entrada de Nauer Frost. Y, y parece que, que ya, que ya se, se le agota la paciencia al italiano. Eh, en este caso, el que va en tercera posición, porque porque sabe que se le agota el tiempo también, claro. Eh, <risa> cada curva que pasa es una curva menos ya que le queda hasta cruzar la meta y quedar en una tercera posición que.

Pues evidentemente no es mala, pero seguramente él no está muy conforme con ella. Podríamos escuchar la radio de... ¿Qué es esto? ¡Mamma mía! ¡Qué cosa fai! No está McLaren out of the way, como dijo Kimmy Raikkonen en China 2017-2018, quiero recordar. Sí, sí, sí, ¿qué tal b racing o ping-pong?

<risa> ahí está. Bueno, pues ahí vemos a Hanoni. Eh, bueno, se va a despedir algo grande, ¿eh? El, el campeón de, de esta edición de la Handback Y bueno, eh, Fran, yo no sé si... Eh, creo que ha, habrá otra edición más, ¿no? Eh, bueno, eh, de momento ahora en verano vamos a hacer un parón con la handbag y luego ya lo retomaremos en otoño. No sé si no, no, no pues, podría asegurar, pero...

Pero sí, esperamos esperamos seguir con este campeonato. El formato de campeonato de coches seriotes, coches para hombres, coches que si no lo has llevado antes te van a salir pelos en el pecho. Me está saliendo la, la clasificación final, pero ¿qué pasa aquí? Sí, Todavía no ha cruzado que Marki. Sí, se ve que en el server estaba puesto eh, la finalización de la carrera dos minutos

sabes Cuando termina el, crono y el... Por meta ejemplo... en este circuito Hay que ponerlo 5, seis, siete, ocho minutos por lo menos, sí. Pues parece, parece que sí. Eh, bueno, pues entonces, eh, yo no sé si ya ¿Qué la, pena ya... la, IA, yo no sé si la IA, ya ha cogido los coches. Bueno, parece que van a todavía al ritmo los coches, parece. O oh, bueno, no, no, parece que, que no, que ya se ha terminado.

Pues sí, ya hasta sí. se está cargando ya todo. Bueno, pues... Vaya final. Demonios. Yo pensaba que... El yo quería no me... Una pena. Una pena porque encima estábamos viendo ahí la, la, la lucha de Zanoni que parecía que le iba a, a, a cazar, pero al final... Nasty de Plasti. Una pena. Bueno, pues... pues... Sí.

Pues que os ha parecido... Bueno, enhorabuena, enhorabuena Kremaski, por tanto por la victoria como por la vuelta rápida. Eh, un ritmo infernal que ha impuesto yo creo que durante todo el tiempo. Y bueno, eh, bueno por... Frank, ¿qué, qué, ¿qué te ha parecido esta carrera? buah bueno, pues menudo ha pasado, durante 75 minutos hemos visto batalla y intercambio de posiciones por todos lados y... <ríe>

Y a mí personalmente este trazado me parece una maravilla, eh, estos coches me parece otra maravilla. Y, y bueno, no sé, yo espero que haya sido del agrado de todos el campeonato de la Hamburger Trophy. Dentro de poco tendremos el sorteo del premio. Y, y nada, y os esperamos la siguiente retransmisión, en el siguiente campeonato. Estad atentos a la página web, al Discord, donde anunciaremos próximos campeonatos y próximos eventos.

Bueno, no, eh, algo más que añadir, Antonio? La verdad es que no, simplemente pues darle enhorabuena a los pilotos que, que pues eh, yo que personalmente he dado un montón de vueltas en el Northlife y he, he podido correr en, en, en distintas competiciones también carreras de este estilo, sé lo complicado que es no solo terminar la carrera, sino terminarla sin incidentes y ya ni te cuento eh, en una lucha encarnizada con un piloto. Eh,

que te está presionando durante toda la carrera o al que tú estás presionando, depende de, del punto de vista y, y, y que aún así eh, lleguen a, a, a la última vuelta eh, con, con menos de, de cinco décimas de distancia sin, sin haber tenido ni un, ninguna maniobra más más fuera de lugar que la otra, no sé la verdad es que es un nivel muy alto de los pilotos y es cierto que el North Life es un circuito traicionero con respecto al ritmo de los pilotos, que si, si te cuesta un poco aguantar la, la

ser constante en el ritmo vuelta a vuelta se nota mucho porque es un circuito muy largo y, y es, es un poco escandaloso con los tiempos, eh, en ese sentido pues los grupos tienden a romperse rápido pero afortunadamente hemos podido encontrar eh, luchas muy bonitas entre, entre pilotos de, de, en distintas zonas de la parrilla y bueno estos últimos 35 minutos que nos han regalado estos los dos pilotos italianos que han sido una auténtica gozada ¿no? eh, combate limpio, cuerpo a cuerpo pero pero muy, muy bonito, la verdad, muy bonito

bueno, pues yo me quedo con eso, con, con las batallas tan bonitas que hemos visto en este infierno verde, en el Dubuque y el North -Slave. Eh, Bueno, muchas gracias a, a vosotros, a Fran, a Antonio, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a despedir ya este directo. Muchas gracias, chicos. A ti, Fran, un placer. Venga, nos vemos la siguiente. Bueno, y a ustedes, señoras, señores, eh, eh, el placer. Planta

emplazarles a, a la próxima a la próxima transmisión del eh, el race room Spain que será el próximo miércoles con la fanny Cup de la WTCC. Eh, les dejamos con les dejamos con estas imágenes las mejores imágenes de esta carrera en el Nürburgring Northleaf espero que hayan disfrutado de esta transmisión ya saben ganó Fabiano Kemaski, segundo Fanoni y tercero berton Chini

eh, finalmente cuarto creo que ha quedado terminando eh, una carrera muy bonita espero que hayan disfrutado señoras señores muchas gracias y un saludo adiós